concretamente en el proyector W2700 de BenQ. Gracias a la tecnología Cinematic Color podrás apreciar los colores como si estuvieras en el cine. En el cine, el color, así como otros elementos, sirve para transmitir diferentes emociones, ya sea tristeza, amor, alegría... Bueno, esto facilita la inmersión y de esta manera podrás ver la película tal y como el director la había imaginado. También podéis disfrutar de vuestros videojuegos favoritos a gran calidad gracias al HDR. Además el proyector cuenta con sonido de alta calidad, con lo que no es necesario ponerle un amplificador. Además un proyector como este es como tener prácticamente un cine en tu casa, ¿qué más queréis? En la descripción tendréis un link directo al producto por si queréis comprar este maravilloso proyector de BenQ W2700. ¡Sigamos con el vídeo!